La actividad que tenemos a continuación es eh, la tercera ponencia de, de, de esta jornada y bueno, yo tengo el gusto también de presentar en esta ocasión a Lorenza Darré, que es una persona que tiene también alguna vinculación con nuestra universidad porque hizo aquí una estancia de, de doctorado. ...y es una persona que a mí particularmente me, me hace mucha ilusión ¿no? que hoy esté aquí con nosotros... Eh, ...devolviéndonos también de alguna manera su experiencia y sus eh, aportaciones... ...en el desarrollo de, de la, sobre todo de la tutoría universitaria. Lorenza es, como digo, investigadora y profesora de pedagogía experimental... ...en el departamento de filosofía, sociología, pedagogía y psicología aplicada... ...en la Universidad de Padua, en Italia... Eh, ...su ámbito de investigación y de trabajo se centra en el ámbito de la orientación y de la tutoría... ...en el ámbito de, del abandono académico y en el ámbito de la metodología de la investigación educativa... Eh, ...al mismo tiempo desempeña ahora un cargo de consejera rectoral... ...para el desarrollo de la innovación en orientación, tutoría e inserción laboral en la Universidad de Padua... Y bueno, eh, tiene una, como digo, una importante responsabilidad en el desarrollo, en la promoción de los programas de orientación y de tutoría en la Universidad de Padua y, y un contacto también muy directo y estrecho en el desarrollo de un modelo de tutoría formativa en las diferentes universidades italianas. Así que. Nosotros en esta jornada queríamos darle también un carácter como de internacionalización a este encuentro y bueno pensamos que Lorenza era una aportación interesante para ver qué es lo que se hacía sobre orientación y tutoría universitaria en otros países y ver en qué medida lo que hacemos nosotros de alguna manera está en línea o conecta o está o estamos en el en el camino en, en el mismo recorrido no respecto a otros países. Así que sin más tiempo le cedo la palabra a Lorenza ¿no? y... ...y bueno, eh, seguro que nos va a decir cosas interesantes... ...gracias. Quédate aquí un momento. Quédate aquí un momento. Bueno. bueno. Buenas tardes a todas y a todos... ...y antes de empezar os pido disculpas por mi idioma... ...que no es perfecto, pero intentaré sacar... ...lo mejor que pueda de mi español hoy... ...y te he pedido de por favor quedarte aquí un momento... ...porque quiero gastar dos minutos... ...con los agradecimientos... ...en primer lugar... Eh, quiero agradecer al, al vicerector de Innovación Docente para la invitación y, y sobre todo a ti, Pedro, porque ya sabes, pero te lo quiero decir públicamente, que estoy muy agradecida, y no quiero llorar, pero te lo quiero decir, <ríe> eh, por todo lo que, que hemos hecho juntos, porque mucho de lo que hago ahora en Italia es sobre todo gracias a ti y gracias a la Universidad de la UL. Y estoy muy cansada porque vengo de dos viajes muy largos de trabajo, pero estoy muy contenta de estar aquí. Y estas dos horas ha sido de verdad muy interesante Pedro. Y si este es el nivel de los licenciados de la Universidad de La Laguna, es un nivelazo. Y de verdad ha sido muy interesante, ha sido muy interesante toda la jornada… Y, y lo que quiero decir es gracias a la Universidad de La Laguna, que me ha dado la posibilidad de desarrollar mi perfil personal, académico y profesional. Así que gracias, Pedro. Antes que me ponga demasiado emocional, empezamos con mi comunicación. Como dice el título de la presentación, hoy hablaremos de la situación en Italia de la tutoría a través de una reflexión sobre las prácticas, las teorías y también la situación a nivel político. Y lo que, que me gustaría hacer a través de esta presentación es de hacer un marco teórico y político también, porque estamos viviendo un momento muy interesante en Italia. Bueno, político en el sentido de la tutoría. No quiero hablar de política porque no me quiero poner en el tema, porque me están grabando sobre todo y, y, y lo, lo vamos a pasar muy mal, pero... Y cuanto a la tutoría y la orientación, es un momento muy fructífero, se dice así, ¿verdad? Muy importante. Porque, como decía Pedro, llevo 12 años más, más o menos trabajando en la orientación y la tutoría en mi, en mi universidad. Y cuando, cuando empecé, en el 2010 más o menos, no había financiaciones, no había oportunidades, no había proyectos. Y después de 12 años... Tenemos un montón de oportunidades. Lo estábamos hablando antes a la, al almuerzo. Estas son solamente algunas de, la, de las oportunidades que tenemos concreta, política y de financiaciones en Italia. Por ejemplo, acaba de salir en el mes de agosto el se llama decreto PNRR. Sería el Plan Nacional. ...de renovación y resiliencia. No sé si, si, si se conoce de un plan europeo. Se financiaron 250 millones de euros para la orientación en la universidad. Es una suerte increíble que tenemos ahora mismo. Y otros proyectos, por ejemplo, el POT, es un plan nacional... ...para traba trabajar en proyectos de orientación, en, siempre en las universidades... Otra oportunidad muy importante que se desarrolló en los últimos años. Y otro, PL, PLS, sería Plan para desarrollar acciones de orientación educativa, tutoría y laborales, sobre todo para los grados científicos. Son algunos ejemplos. Y otro, el decreto 752, que acaba bueno, de salir el año pasado, que nos ha dado la posibilidad de desarrollar algunos proyectos de orientación que luego vamos a ver. Tengo la gran oportunidad, como decía Pedro, de, de este cargo rectoral con mi compañero de ingeniería, el profesor Gerosa, que Pedro ha conocido. Y estamos desarrollando los proyectos de la Universidad de Padua y no solamente hacemos parte del grupo de orientación de la CRUI, que es la CRUE italiana. Hay un grupo, ahora mismo están reunidos, yo estoy aquí y mi compañero de ingeniería está en Boloña porque tenemos que diseñar las, eh, los proyectos de orientación con la, esta gran oportunidad que tenemos de la, del 934. Y esto simplemente para decir que hay mucha atención en el tema de la orientación y que es un momento muy importante. Como decía antes, tenemos esta suerte, lo tenemos que hacer y ya que lo tenemos que hacer, tenemos que hacerlo muy bien. En Italia hay una situación cerca de la orientación y la tutoría eh, a nivel teórico también, eh, no muy enfocada en el marco educativo. Y el, el gran reto que tenemos ahora con la Universidad de Padua, con mi compañero de, de ingeniería, es de desarrollar una propuesta de orientación educativa profesional y de tutoría también. Evidencias. Una evidencia muy importante es la... Conferencia que hemos tenido el día 23 de septiembre y la otra evidencia es que también estaba el profesor Álvarez con nosotros, porque estamos intentando, y lo digo aquí públicamente, Pedro, así que no me puedes decir que no, de montar un comité científico con unos referentes internacionales, y por supuesto, Pedro, tienes que estar... Como se nota de, de las fotos, había otros profesores, también la profesora Pilar Martínez Clares de la Universidad de Murcia, el profesor Benito Echevarría, y con ellos estamos desarrollando una propuesta de orientación educativa y profesional. Ha sido un día muy importante porque en esta conferencia había casi 140 personas y 50 vicerectores de orientación, tutoría y inserción laboral que hemos invitado y que han participado y que se han dado por fin cuenta que hay la posibilidad de desarrollar una propuesta educativa. ¿Por qué digo esto? Porque en Italia, eh, me están grabando, pero digo, eh, el enfoque es mucho más psicológico. Y me parece genial, me parece estupendo, pero lo que pienso yo es que es muy importante encontrar la posibilidad de enganchar también un enfoque educativo y profesional. Es lo que se desarrolla mucho en España. No quiero quedarme mucho en la parte teórica, porque también Pedro me ha preguntado a mí de ser muy práctica, si, hay, si, ¿cómo se dice? si queda tiempo, a lo mejor lo vamos a profundizando uh, después. Pero lo que me gustaría compartir con vosotros es que eh, bueno, es evidente lo que es la tutoría por aquí en España. Eh, estábamos hablando antes, diciendo, bueno, si te digo tutor, ¿qué, ¿qué piensas? Por ejemplo, hay el vicerectorado de innovación docente, en el cual está incluida la orientación. Y a mí me parece, visto desde fuera, visto mi experiencia que tengo eh, en Italia, curioso. Porque cuando yo digo tutoría y cuando yo pienso en un tutor, pienso al compañero tutor. ¿Por qué? Hay también... ¿Por qué digo esto? Porque hay también algunas conexiones sociales y culturales muy importantes que tenemos que tener en consideración cuando hablamos de la tutoría y de la orientación también. Otro aspecto que me parece interesante compartir otras evidencias. Estoy empezando con algunas evidencias a nivel teórico, político y, y también social. En los últimos años... Eh, en la CIPED, que es el cor correspondiente de la CEPED de aquí, la Sociedad Italiana de Pedagogía, se montaron dos grupos que eh, trabajan el tema de la orientación y la tutoría, eh, del cual hago, participo a los dos. El primero es el grupo de orientación educativa y el segundo de pedagogía del trabajo, pedagogía de la inserción laboral, y eh, hay un, una parte del grupo que desarrolla sobre todo el tema de las transiciones educativas y, y ahora tengo la oportunidad de coordinar este grupo. Son dos evidencias importantes porque han surgido en los últimos años. Otras evidencias que eh, hemos desarrollado eh, gracias a la financiación 752 son alguna, algunas líneas de trabajo que, eh, y proyectos también, no solamente de investigación, pero también proyectos de orientación y de tutoría que hemos empezado ahora, por ejemplo. Son, son algunas, son, no son todas. Por ejemplo, una reflexión sobre el tema de la pandemia y, y el rediseño de las actividades de, de tutoría. Es muy importante porque hemos, yo siempre lo digo, yo he aprendido mucho. En, el momento, eh, ...en estos dos años a nivel profesional entiendo, y, y vital también. Y lo que, cómo podemos guardar lo que hemos aprendido y eh, engancharlo en lo que hacemos ahora en temas tema de orientación de tutoría... Otro aspecto muy importante es la evaluación de las actividades de orientación y de tutoría. Y luego lo vamos a ver mejor cuando os presento el plan de tutoría formativa. Y también una, un proyecto muy interesante de método y de hábito de estudio a nivel psicopedagógico. Otro proyecto muy interesante es una orientación a las prácticas. No sé, seguro aquí se hace, pero... En mi universidad, de momento, eh, todo lo que es la práctica, la práctica se entiende, en la parte más práctica de, del, del grado, ¿vale? Y mmm, hay un asesoramiento solamente a nivel administrativo y falta completamente un asesoramiento a nivel de orientación. Lo que me, me gusta hacer es la práctica. ¿Y qué más? Un, la, estamos trabajando mucho en el tema de la formación de los tutores, luego lo vamos a ver, y, y muchas cosas. Otro aspecto muy interesante, la cuestión de género que ha surgido en la comunicación de, de Cristina, cuestión de género y mmm, justicia social. Eso este es otro aspecto uh, que me gusta compartir con vosotros, porque os digo que acabo de volver de unos días de viaje, porque estuve el lunes eh, en otra conferencia muy interesante en Salamanca, en el cual eh, hemos compartido eh, ideas y proyectos sobre la, cuestión de, la eh, cuestión de género y la orientación. Yo creo que es muy, muy, muy importante tratar el tema de la inclusión y de la cuestión de género cuando hablamos de orientación y de tutoría. En plan más de, este eh, meme, no sé si se ve bien, de igualdad más que de equidad, yo prefiero hablar de justicia social, porque es muy, muy importante que también el entorno, en sentido físico y social también, se, eh, se mejore para una perspectiva inclusiva y de género. Me gustaría mucho hablar, por ejemplo, del universal design, que es una perspectiva de diseño de proyectos y de evaluación de proyectos educativos, pero... No tengo tiempo porque Pedro me ha dicho de ser muy concreta y muy práctica. Otro aspecto importante. Hay una normativa, me imagino aquí en España, sí, que justifica la orientación y la tutoría. Nosotros tenemos una ley, que es la Ley 341 del 1990, un poquito antigua, pero esta es la ley que tenemos que nos dice que todas las universidades italianas tienen que tener, tiene que tener, bueno, tiene que haber una uh, unas acciones tutoriales. Pero la definición que nos dan, bueno, aquí ya tenemos en italiano, dice la finalidad es de orientar y apoyar a los estudiantes a lo largo del grado, de todo el recorrido académico para ayudar a los estudiantes a ser activos y participar al proceso formativo y para quitar los obstáculos y, eh, finalizados a una frecuentación activa de las actividades, eh, buscando cuáles son las mejores necesidades de los estudiantes, las actitudes y la, las necesidades de cada uno y de cada una. Esta es una definición muy amplia, muy general y qué pasó después de esta ley que cada universidad ha hecho lo que le ha parecido bien puede ser que tutoría sea un taller puede ser que tutoría sea un, un despacho donde te dan informaciones tutoría es cualquier cosa eh, en el 1995 la CRUI hizo una, un trabajo muy interesante en el cual decía lo que podía hacer la tutoría, pero to, cada universidad ha hecho lo que podía hacer y con los recursos que tenía. Luego el, el grupo de orientación de la CRUI se cerró para al, algunos años diciendo, bueno, la tutoría y la orientación, a ver, cada uno haga lo que le da la gana. Y ahora, este año hemos empezado otra vez a trabajar en el tema de la orientación. Así que lo repito, tenemos una suerte muy grande, mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero mucha suerte también. Estamos en el momento justo, al sitio justo. Y, y nada, y, hicieron también una análisis de las necesidades, y estas son la, las, análisis, las necesidades de los estudiantes universitarios, lo que nos dice también la literatura, no me quiero... ...quedar demasiado en el tema de información, de formación y de asesoramiento. Para ser más concreta, me gustaría ahora hablar de mi, de mi realidad, de mi universidad, la Universidad de Padua. La Universidad de Padua, bueno, Padua es una ciudad muy bonita, ¿verdad, Pedro? El norte de Italia, muy cerca de Venecia, que es mi ciudad de donde nací. Son como 40 50 kilómetros de, de Padua... Y eh, al mismo tiempo es una ciudad muy grande, bueno, una universidad, perdonáis, muy grande, porque en el 2019 eh, había 62.000 estudiantes, ahora me dicen que han subido y son casi 70.000, 70 muchísimo. Y es una universidad muy, eh, bueno, diferente de la UL, ¿por qué? Si la UL está organizada muy bien, en centros y en campus, la Universidad de Pado está, yo digo siempre, se mezcla en la ciudad. Así que es muy, muy difícil, por ejemplo, organizar la tutoría de carrera y encontrar las aulas, y encontrar el sitio y el horario que le vaya bien a todos los estudiantes. Es un reto muy difícil. Sí. Os digo esto porque cuando hice la tesis con Pedro eh, había muchos aspectos contextuales ...que me lo iba poniendo muy difícil, porque aquí, por ejemplo, me encanta que tenéis la hora de la tutoría formativa. Yo la, la llamo tutoría formativa, sería mejor decir el POAT. Y ahí es, es imposible encontrar la misma aula para todos los estudiantes. A ver, hicimos con Pedro un trabajo muy grande de análisis del contexto y con Renata también, la otra directora de tesis... ...y la, la otra italiana... ...y de análisis del contexto para adaptar la buena práctica. Vale. Es una universidad que, muy vieja que tiene, celebra este año 800 años... ...y por la primera vez tenemos una rectora mujer en 800 años. Hablando de cuestión de género me parece muy bien. Pero, y el tema de la, la orientación, como decía, lo desarrollamos yo y, y el colega de ingeniería... Como decía antes, ahora hago una, a ver, un, un marco de lo que es la tutoría, cómo se lleva a cabo la tutoría en la Universidad de Padua y luego me, eh, me quedo en forma más específica en la tutoría formativa de carrera que, que, para explicarles cómo hemos hecho adaptar la práctica de la UL a la, a la situación de Italia. Bueno, la Universidad de Padua, basa la tutoría, ...sobre la relación entre pares, sobre todo. Eh, estaba hablando antes con algunas colegas, la verdad es que eh, yo creo que es un, un, un... ...bueno, no me gusta usar la, la palabra problema, pero un poco lo es, de relación educativa entre los estudiantes y los, profes, los profesores... Hay una, una relación muy, muy diferente, y muchas veces lo había hablado en el doctorado con Pedro, entre los profesores italianos y los estudiantes, mucho más lejos, mucho más le, distanciada, gracias. Y llevo nueve, nueve años intentando, lo, lo estamos haciendo, pero no como me gustaría, a desarrollar la tutoría en el plan de la tutoría, ¿cómo lo entendéis vosotros? Pensando a los profesores. No sé si me estoy explicando. Hago un ejemplo. Para mí las palabras son muy importantes, por esto me cuesta mucho no poder hablar también en español. Pero la tutoría académica, aquí me parece que son seis horas, ¿verdad? En Italia tenemos de obligación una hora a la semana. Y no se llama tutoría. Se llama ricevimento en italiano. Sería recibir es totalmente una forma pasiva. Las palabras, yo digo siempre en italiano, le parole fanno cose. Las palabras hacen cosas. Es un ejemplo. Y en la tutoría formativa, que luego vamos a ver juntos, estamos desarrollando el, la tutoría del profesorado, pero es muy, muy difícil. Lo que os puedo decir es que, de momento, el, la tutoría entre pares funciona muy bien. Llevamos 20 años y tenemos muchos proyectos diferentes. Esto, para, bueno, Tenemos dos apartados muy grandes. Hay la tutoría y los grados. Hay una parte más informativa y una parte más didáctica. La parte informativa más o menos... Más o menos como el Soía, que me parece que ha cambiado nombre, pero para que podáis hacer una comparación, hay servicios donde hay tutores formados, luego vamos a ver lo que entiendo con formación y que dan informaciones a los estudiantes y también ofrece asesoramiento. Uno por eh, cada centro. Nosotros no tenemos ahora las facultades, se llaman escuelas, que son los centros, son ocho centros. Y, eh, y la parte didáctica. La parte didáctica, siempre organizado en centros y en grados. Y, por ejemplo, el examen, la asignatura de análisis matemática 1. Se, se supone que es muy difícil. Hay un grupo de trabajo que gestionado, facilitado y mediado por parte de tutoras o de tutores que ayuda a los estudiantes con el método de estudio para hacer los, los ejercicios y en plan más de eh, apoyo didáctico. Esa es la parte que hay en los grados. Y otra parte se llama proyectos de apoyo al estudio. Hay diferentes proyectos Muchos, eh, un estudio del abandono a nivel estadístico también, un análisis. Hay, tenemos una parte de los estudiantes que están en la cárcel de la Universidad de Padua, que están desarrollando su recorrido educativo y están estudiando a la universidad. Y hay tutores que se va a la cárcel para llevar los materiales y todo una parte muy interesante eh, que ha subido mucho con la pandemia, eh, me parece que antes teníamos de estudiantes internacionales, es que me parece muy bien el tema de mejorar todas las competencias que, como se decía antes en la charla anterior, para estudiar fuera. Es muy importante. Y antes de la pandemia había como un 200, no muchos estudiantes internacionales, ahora tenemos como 3.000 Muchísimo. Así que necesitamos mejorar la tutoría, la orientación y tenemos unos proyectos eh, por, por este tema. Y sobre todo la tutoría formativa, que es mi, mi gran amor, que ahora vamos a ver juntas. ¿Qué pasó este año? que Como decía antes, un momento muy fructífero para la orientación y la tutoría. Antes había una financiación para... Porque, todos los compañeros tutor que participan eh, tienen como, se puede decir, una beca de estudio de como mucho 250 horas. Así que reciben un pago para, para hacer la actividad y esto puede ser muy bueno por un lado y muy malo por el otro. A nivel de motivación se podría hablar del tema mucho, pero ¿qué pasa? Que este año te, hemos tenido tres veces los fondos que había antes. Así que tenemos, hemos tenido la posibilidad de tener muchísimos compañeros tutores. Tenemos en total, entre la parte de informativa y didáctica y la parte de los proyectos, casi 800 compañeros tutores. Muchísimo. Simplemente gestionarlo a nivel administrativo con los servicios que coordinamos Andrea y yo es muy complicado. Pero también otra oportunidad muy grande. ¿Y cómo tenemos una oportunidad? que hemos hecho? Tenemos que formarlos pero imagináis formar 800 tut compañeros tutores. Antes antes había una... se llamaba formación, pero para mí no es formación, es una información. Dos días en plenario con 300 compañeros tutores, en el cual se decía cómo funciona la universidad, cuál es el rol de los, compañero, de los compañeros tutores. Hemos hecho una investigación, no, no quiero gastar demasiado tiempo, pero simplemente para explicaros que eh, teníamos una hipótesis de investigación que eh, había una falta formativa muy importante en los, en los compañeros tutores. Hicimos una investigación sobre las necesidades formativas de los tutores y eh, nos centramos en algunas dimensiones importantes. La formación general recibida el año anterior. Bueno, la muestra son los tutores del año eh, anterior eh, que participaron como compañeros tutores. Y eh, en el mes de mayo eh, enviamos, hemos enviado una, CAUI, una una investigación, una encuesta, para preguntarles si la formación o información que recibieron eh, hubiera sido importante para el rol que, han, que habían desarrollado, eh, si, si percibían algunas faltas formativas. Y contestaron 46% de eh, tutores, compañeros tutores. Y esto ha sido muy importante. Algunos resultados que intentando resumir en esta diapositiva. ¿Por qué? Porque nos dijeron que sí, efectivamente le faltaban conocimiento, le faltaban competencias, le faltaba una reflexión por el rol que eh, le pedíamos de desarrollar. ¿Y qué hemos hecho? Hemos trabajado muchísimo este verano porque, eh, a empezar de la investigación, hicimos también algunas entrevistas, eh, surgieron algunas temáticas en las cuales eh, hemos decidido de trabajar a nivel formativo. Por ejemplo, de conocimiento, de mejor de los servicios de la universidad, de aspectos de rol, pero también cómo puedo gestionar un, un grupo, cómo puedo hablar en público, cómo me puedo relacionar y si surge un conflicto, se dice conflicto, ¿qué hago? A empezar de todas estas reflexiones hemos eh, realizado algunos cambios al plan de formación de los tutores y hemos organizado. Un rediseño de la formación para los tutores de este año. ¿Y cómo? Bueno, con una jornada de presentación a nivel informativo, que me parece muy bien, para también, con una parte muy motivacional, muy interesante, en plenario, con todos los, tuto los compañeros tutores, en el cual hemos hablado del rol del tutor, de los aspectos administrativos, un día... En plenario. Y luego hemos organizado una parte de formación transversal con grupos no más de 50 compañeros tutores, para la parte transversal y por la parte específica, para trabajar de forma activa, experiencial. No te puedo contar lo que es el rol del compañero tutor, lo tienes que entender de forma activa. Okay. La formación transversal sobre aspecto de hablar en público. Una comunicación eficaz, efectiva, aspectos relacionales y gestión de los conflictos. Y, y una parte con grupos, a ver, porque tenemos perfiles di diferentes, a depender de lo que he dicho antes, de los diferentes proyectos, la parte informativa, la parte didáctica, la parte de tutoría formativa y la parte transversal, los grupos son mixtos tutores de informativo tutores de tutoría formativa y así y la parte específica con grupos por cada perfil o sea los tutores de la tutoría formativa han participado aquí lo tenemos más claro a algunas actividades formativas en el cual hemos hablado por ejemplo el programa de tutoría formativa, una sesión de formación. Actividades y papel del estudiante tutor, compañero tutor, el método de estudio, cómo gestiona un grupo, una simulación de tutoría formativa. Cuando digo tutoría formativa es lo que hacéis vosotros como tutoría de carrera. ¿okay? Y otro, eh, por la parte informativa, que hace falta como formación para los compañeros tutores, saber cómo mmm, proporcionar las informaciones cómo ayudar a los estudiantes a ser siempre más autónomos, porque pasa muchas veces que se van los estudiantes al despacho del tutor y dicen, mira, ¿a qué hora hay la clase y dónde está? Lo buscas, te, venga conmigo que te enseño dónde puedes encontrar la información. Y también, un aspecto muy importante, hemos eh, organizado una parte de los tutores en plan de coordinación. Y tenemos algunos eh, tutores de coordinación que nos ayuda muchísimo porque con 800 compañeros doctores hace falta una coordinación y hemos trabajado el tema del liderazgo y también de eh, la dinámica de delegación de las informaciones y eh, en el mes de noviembre y diciembre tenemos que evaluar todo otro aspecto importante que en el cual estamos trabajando muchísimo eh, con, con mi compañero de ingeniería es la formación y evaluación. Mi cargo se llama Innovación Pedagógica de Orientación, Tutoría e Inserción Laboral. Y yo siempre digo, no se puede innovar si no se conoce, si no se forma y si no se evalúa. Muy importante. Y ahora, una reflexión con un poquito más de detalle sobre la tutoría formativa, que, como ya he dicho más veces, Ana, empieza del modelo de la tutoría formativa de carrera de aquí, con Pedro, y que nos ha dado de verdad muchas satisfacciones en estos años. Ahora estamos llevando a cabo la, nue la edición 9, no no no. Novena. Novena, no, no, no lo sabía, de, de la tutoría formativa, y... Simplemente un dato, así que podéis entender cómo, cómo, está, cómo, cómo es la tutoría en Padua. Hemos empezado con tres grados, ha sido mi tesis doctoral, y ahora estamos in, en eh, 19 grados. Así que, ah, ¿cómo se dice? Siempre más grados. Ha crecido mucho. Y, por ejemplo, eh, cuando como, cuando empecé el todo, me llamaban los coordinadores de grado diciendo, mira, eh, me han dicho que haces esto, es verdad, porque nosotros tenemos, por ejemplo, ingeniería electrónica, tenemos un, un abandono al primer año de 45% que se puede hacer, bueno. La tutoría formativa, por supuesto. Y este año, bueno, no solamente para la tutoría formativa, porque luego hemos empezado otras actividades, otro proyecto de eh, preventivo, de tutoría, de orientación, de los 45% de abandono, ahora estamos al 15%. Yo creo que es muy, muy interesante. Y el otro aspecto muy interesante es que en, en los años de eh, investigación, eh, hemos entendido que la tutoría formativa es mm, un, un proyecto, un programa, me gusta decir más, un programa, muy impactante también en términos de empoderamiento. ¿Por qué? Porque ahora os hago ver algunos datos, porque puede ser que yo tengo uno, unos recu recursos personales, vitales, importantes y quiero algo más quiero saber cómo hacer una estancia afuera, quiero mejorar uh, mi idioma y lo puedo hacer a través de la tutoría formativa. Yo siempre digo a mis estudiantes y cuando tengo que motivarlos a participar en la tutoría formativa, digo, la tutoría formativa es el derecho al estudio, tú puedes elegir hacia dónde ir. Y Muchos vídeos, ya os dejo todos los enlaces a través de, de Pedro, que seguro lo va a compartir con vosotros. Y la, tenemos un monográfico que ganó el premio de pedagogía italiana en el 2019, eh, presentando el modelo de tutoría formativa. Me voy más concretamente al grano, como me dice Pedro. <risa> Algo algunos datos de la tutoría formativa. Estos son datos del 2020-2021, simplemente porque pueda estar, para ser más concreta, ¿vale? Estamos de momento, y digo de momento porque ya Pedro está implicado, el comité científico y el gran reto que queremos por, uh, tener por el próximo año, que es la edición 10, décima, ¿cómo se dice? 10, décima, es de... Eh, abrir la tutoría formativa a todos los grados de la Universidad de Pablo y son 180. No sé cómo lo haré, pero Pedro me ha dicho que sí se puede hacerlo, <ríe> poco a poco. Estamos en cinco centros de los ocho y siete departamentos de los 31. Eh, bueno, estos son los datos del 2021. Estábamos en 17 grados. Con, que participa 40 profesores tutores, 56 compañeros tutores, con la coordinación de 8. Y eh, luego hablamos de, la, de, la, de reconocimiento de la tutoría formativa, esto es muy importante. Participaron, y cuando digo participaron, con certificación final. Casi 800 estudiantes, digo, que han participado um, por lo menos al 75% de las actividades y participaron también a, la, a los momentos de evaluación, porque para reconocer, reconocer, re, reconocer, muchas gracias, las actividades, les pedimos también unos momentos de reflexiones antes, durante y al final y con las horas de formación y solamente en un año hemos llevado a cabo 200 horas de tutoría formativa. Son muchas. Son muchas. Ahora os explico también por qué. Porque esta es una propuesta de eh, modelo formativo que en los años hemos, bueno, hemos empezado con Pedro y hemos diseñado y rediseñado las fases de la tutoría formativa. Hay una selección de los contextos, de una creación de los grupos. Yo digo siempre, este es el team de la tutoría formativa de física. Este es el team, el grupo de la tutoría formativa de ingeniería electrónica. Y que se forman, que participan en una formación, profesores, tutores y compañeros tutores. Eh, se producen herramientas. Ahora veremos lo que entiendo con herramientas. Se llevan a cabo las actividades para todo el año, sobre todo el primer semestre. Hay un seguimiento y una coordinación continua todo el año y sobre todo se evalúa en términos de satisfacción, no solamente de satisfacción de proceso, pero también mucho de eficacia también. Bueno, el modelo formativo es lo que se desarrolla aquí, no me no me quedo demasiado en, en el modelo, pero simplemente para recordaros que hay más niveles, más actores que participan. Hay eh, los estudiantes que están en el centro del proceso de aprendizaje y hay profesores, tutores, compañeros, tutores que hacen la parte más formativa en grupos. Y eh, los servicios, que hace la parte informativa en plenario. Y desde hace algunos años hemos juntado también una parte de expertos. Expertos lo que, eh, que se entiende. Taller, por ejemplo, de resolución de problemas. Taller, por ejemplo, de hábito de estudio, de liderazgo. Aspectos puntuales que se llevan a cabo a través de la competencia de un experto. Como aquí es una hora a la semana, eh, sobre todo no solamente para los estudiantes del primer año, eh, los objetivos lo conocéis mejor que yo, hay diferentes actores, que son los profesores tutores, que son profesores que están... Uh, concretamente eh, involucrado en el grado o me gustaría que fuera así eh, que conocen el contexto que, se, eh, que están implicados en el proceso de aprendizaje de los estudiantes y sobre todo que hacen actividad para motivarlos porque lo que vemos que, que sobre todo el primer año, el año hay una falta de motivación en los estudiantes no todos pero bastante grande los compañeros tutores, que, que son estudiantes para nosotros del segundo año, porque ya sabéis no sé, que en Italia tenemos los tres años, lo que aquí se llama grado, y dos años más, que, que es el máster que hay aquí. Desde el a empezar del segundo año pueden hacer el compa compañeros tutores y los compañeros tutores de coordinación. Y los servicios, estas son fotos de antes de la pandemia, pero había un montón de gente en presencia. Ahora esta parte más informativa este año también la hemos dejado online porque simplemente no tenemos aulas. Tenemos un problema enorme en Padua que no hay espacios, no hay aulas tan grandes para recibir todos los estudiantes. Pero funciona bien la parte informativa también de forma online y los expertos, como decía antes. Vamos un poquito más por aquí y luego si queda tiempo. Me gustaría centrarme un momento en el tema de la formación. Ya hemos visto antes que hemos hecho una renovación muy importante en la, en la formación, pero por la tutoría formativa, un aspecto que yo creo que es muy, muy importante y al mismo tiempo que nos lleva un, un trabajo enorme, es la parte de codiseño de las actividades de tutoría formativa, que entiendo cada actividad, sobre todo para los grados que empiezan la tutoría formativa, se hacen reuniones de codiseño de las actividades que entiendo. Yo, el grupo que trabaja conmigo y profesores, tutores y compañeros, tutores nos reunimos y diseñamos juntamente las actividades a nivel de contenido y a nivel de metodología. ¿Okay? Es un trabajo muy grande porque tenéis que imaginar por ejemplo, tenemos para el primer semestre, como 12 reuniones de encuentros de tutoría formativa por grado para los 19 grados. Son muchas muchas reuniones, pero es muy importante porque, como siempre digo, los profesores tutores y los compañeros tutores son los que conocen de verdad el contexto y no se puede hacer de otra forma. Esto es lo que para mí es muy interesante para la propuesta que hacemos en Padua la producción de herramientas Pedro te acuerdas nuestra primera publicación italiana contigo eh, hemos diseñado a, a partir da del modelo de, de la UL unas fichas muy, muy mm, básica que se ofrecen a los actores de la tutoría formativa para empezar las actividades no se da la ficha simplemente diciendo mira Tienes que hacer esto. No, se desarrolla en estos encuentros de codiseño y, y dan ideas, oportunidades que luego se van desarrollando juntos. Otro aspecto importante es seguimiento. Hemos trabajado muchísimo en la coordinación, ya que hemos puesto, como decía antes, unos compañeros tutores de coordinación y, y una coordinación operativa. Hay una persona que ahora trabaja eh, toda la semana para la coordinación operativa y, y concreta de la tutoría formativa, un trabajo muy grande, porque hay buscar las aulas, hacer las reuniones y todo. Y la, lo, el otro aspecto muy interesante es la divulgación a través del Moodle y hemos uno de los proyectos que vamos a empezar ahora es el de eh, comunicación, de cómo comunicar de forma eficaz que hay estas oportunidades, porque um, con gente de comunicación, porque muchas veces nosotros nos parece que todo el mundo sabe que hay la tutoría formativa y luego te vas en aula y hay tres personas y le dices, ¿y por qué no están los otros? Oh, porque nadie lo sabía, pero se hemos hecho de todo, cártel, ¿cómo puede ser? Eh, así que es así y yo no sé por qué, porque me, en mi perspectiva me parece que, están hartos de recibir correos, de saber que hay la tutoría formativa, pero evidentemente no es así. Entonces, ¿qué se hace? En investigación, cuando hay un problema, se hace un proyecto y se intenta de entender por qué no llega de forma constructiva la información. Reconocimiento de las actividades, otro aspecto muy importante. Eh, Pedro, dime si, si, me, si me queda tiempo, porque así que... Muy bien, gracias. Reconocimiento de las actividades. De momento, por una cuestión puramente política, no se pueden dar créditos a estas actividades. Vale. Pero lo, lo valoramos muy, me parece, bien a través de, una, bueno, una certificación oficial de la universidad, a través de una ceremonia, se dice ceremonia, creo, final, celebrativa, en la foto esta es la foto de la ceremonia del 2019, cuando la actual rectora eh, era vice-rectora vice de didáctica. Y desde el comienzo ella ha creído muchísimo en la tutoría formativa y, y, y la agradezco por esto. Y, y otro aspecto muy importante, ya veis aquí, tenemos, no sé si se utiliza aquí también, el Open Badge. Open Badge. ¿No? no muy, muy interesante. Es un reconocimiento formal de las competencias que se desarrollan en la universidad, que lo ha hecho de la Universidad de Padua, que eh, reconoce que tú, compañero tutor, en un caso y en el otro, tu estudiante, has desarrollado estas competencias transversales por qué has participado por lo menos al 75% de las actividades y por qué has participado en algunos momentos de evaluación y reflexión de la actividad. Esto lo, Los estudiantes que participan como compañero tutor, como estudiante, lo valoran muy bien, porque, eh, por lo que sabemos, cuando van a hacer su primera entrevista de trabajo, eh, cuando la, la empresa, que como se decía antes, lo valora súper bien, porque es una evidencia concreta de un, per, de, ¿cómo se dice? de un momento formativo más de lo que se reciba a nivel formal en el aula. La ceremonia final. Este año hemos tenido la, posibilidad, la oportunidad de volver presencial. Y hemos tenido una idea, bueno, la verdad es que la ha tenido el compañero de Ingeniería muy interesante, de juntar al tema de la ceremonia final un meme context. Y, y hemos propuesto tres premios muy bonitos a los tres memes más interesantes que surgieron eh, hablando de tutoría formativa. Bueno, este es el primero, sería, no sé si se entiende, dímelo otra vez. He participado en la tutoría formativa. Está ganado el primer sitio. Segundo, muy, muy interesante. ¿Cómo, a ver si lo digo. cómo el compañero tutor te dice de ser estudiante y abajo cómo de verdad es como estudiante? Muy simpático. Y el tercero, what give people qué, te, eh, qué da a las personas poder, dinero, estado social, la tutoría formativa. Así que han ganado los tres y ha sido de verdad un día muy, muy bonito para nosotros y sobre todo para los compañeros tutores y para los estudiantes. En los años también hemos trabajado en, siempre en el marco de la tutoría eh, con actividades de, mm, agregativa, de mm, agregación. ¿Se dice agregación? ¿Por qué? Porque no hemos dado cuenta que una de las finalidades de la tutoría formativa para nosotros es de que los estudiantes puedan conectar entre ellos y construir una red social. Ya sabemos eh, que la literatura y, y el tema del abandono, uno de los, de los factores que eh, te lleva a abandonar los estudios es de no integrarte eh, de forma eficaz a nivel relacional en el grupo clase. Y nos hemos dado cuenta que también con el tema de la, de la pandemia hemos, no, no hemos conseguido esta finalidad. Así que hemos organizado unos momentos, eh, por ejemplo, volei, se dice volei, ¿sí? Un momento agregativo, esportivo, muy interesante, muy eh, bien visto de los estudiantes y más actividades. Esto es muy importante. Quiero ponerme aquí cinco minutos, porque el tema de la evaluación, como decía antes, eh, conocimiento del contexto, formación, innovación y evaluación es muy, muy importante. Esta es una publicación que se puede descargar Open Access de forma gratuita, la podéis descargar, es en italiano, así que podéis disfrutar también del idioma y para el aprendizaje del otro idioma. Y con las compañeras de estadística, ahí ya veis que Clary y Giraldo de Mediolaro son tres profesoras de estadística, hemos diseñado un modelo de evaluación, no solamente de la satisfacción, porque es muy importante saber si los estudiantes están satisfechos de participar a las actividades de tutoría, pero la universidad a mí me pedía algo más. ¿Y qué? Por supuesto, participar a la tutoría no hace daño. Pero cuáles son los beneficios que yo, como político de la universidad, me, me llevo a casa, necesito saber algo más. Así que hemos trabajado mucho en plan de participación, proceso, aprendizaje, resultados y eficacia. Y la verdad es que han salido cuestiones muy interesantes. Lo que os propongo ahora es un dato para reflexionar luego en el debate, si habrá tiempo... Hablando de la eficacia, algunos resultados de la de ingeniería. Hemos, um, uh, la propuesta del método se llama Propensity Score Matching. Sería, se calcula para cada estudiante que participa y no participa en la tutoría formativa una, un índice... ...de éxito a partir de algunos indicadores que, que sabemos ser predictivos a nivel de literatura para el éxito o el abandono. A ver si lo explico bien, porque es, ya es difícil en italiano. Imagínate en español. Y es un método casi experimental expuesto. ¿Por qué? Porque no hemos querido hacer un método experimental clásico porque habría... Uh, Uh, cho chocado con la finalidad de la tutoría que como digo, es el, un derecho de todas y todos participar así que hemos encontrado un método que pudiera ser igualmente eficaz cada estudiante que participó en la tutoría formativa eh, se creó una pareja muy parecida con estos indicadores que son 23 y que, eh, que se explica muy bien la publicación o sea una persona que ha un estudiante que ha participado muy parecido a un estudiante que no ha participado. Y por cada pareja se calcula la diferencia entre algunos índices de éxito. Hay muchos datos que, de forma muy sintética, nos dicen que quien participa en la tutoría formativa abandona mucho menos y tiene un éxito mucho más interesante a nivel de créditos y de media también de, de promedio de notas pero quiero compartir con vosotros este dato a ver en ingeniería hemos organizado tres grupos mayor riesgo de abandono riesgo medio y men menor riesgo de abandono um, a empezar de estos indicadores vale ¿Qué pasa? Que en el primer grupo hay una diferencia, pero no muy grande, porque investigando nos hemos dado cuenta que hay debilidades, sobre todo a nivel disciplinar, específico, didáctico, en, estos grupos de, en este grupo de estudiantes. Y cómo se desarrollan competencias, como se decía antes, eh, life skills, soft skills, hay otros aspectos que se pueden mejorar. Segundo grupo, riesgo medio. La diferencia es interesante. Pero el dato que más me gusta muchísimo, porque digo... Esta es una evidencia. Otra evidencia muy importante es que quien participa con, se supone, menor riesgo a la tutoría formativa, no abandona. ¿Por qué? Porque a lo mejor es muy fuerte, estos indicadores, por ejemplo, son la nota del bachillerato, eh, la, la, si, si llega a la universidad, nosotros tenemos, son deudas formativas, unos aspectos muy eh, relacionados, aspectos disciplinares, pero a lo mejor tenía problemas de carácter relacional, de buscar las informaciones, de solucionar problemas... Todos aspectos conectados a competencias transversales. Otro aspecto en el cual estamos trabajando a nivel de evaluación, y hay un doctorado ahora, ahora mismo activo en el tema, es la evaluación de las competencias transversales en los actores que participan en la tutoría formativa. Eso también me parece muy interesante, porque también sí, la rectora me preguntó a mí, Andrea, pero concretamente los compañeros tutores cuáles son las, las competencias transversales que desarrolla eh, en qué cantidad en qué forma así que hemos pensado de hacer un doctorado en el tema empezar de un, de un modelo de evaluación muy conocido en literatura que es el FAMT eh, framework for the assessment for mentoring and tutoring programs in higher education y lo estamos desarrollando ahora y nos está ayudando mucho a entender cuáles son efectivamente las competencias que desarrollan lo, todos los gatos sobre, sobre todo los compañeros doctores. Y... No sé cómo voy con el tiempo y Pedro me... Cinco minutos, a ver... Tengo muchos datos que os puedo dejar con toda la, la, con mi traducción, un poco, con un poquito de errores, lo siento, pero os dejo todo. La, otro aspecto muy interesante que ha surgido en, en nuestra investigación estos años es la diferencia que hay entre grado científico y de humanidades. Parece tan sencillo, si no banal, pero hay diferencia de motivación, de perspectivas, y esto nos ha ayudado muchísimo para diseñar las actividades de tutoría, porque hablamos mucho de la personalización de las actividades, de la centralidad de los estudiantes, pero hacer un análisis del contexto y de las necesidades es fundamental para diseñar las acciones de orientación y de tutoría. Y, muchas gracias. Al fin, quiero concluir, concluir con unas reflexiones que para mí son muy, muy importantes. Como decía antes, no se puede hablar de tutoría y de orientación, si no se hace una reflexión profunda en términos de inclusión, justicia social y eh, cuestión de género también. Y porque yo creo que... Ya se ha superado la perspectiva que es importante responder a las necesidades de la mayoría. Yo creo que no es suficiente. Yo creo que es muy importante responder a las eh, necesidades de todas y de todos. Porque cada uno de nosotros y cada uno de nosotros es diferente, somos únicos. Así que tenemos y la, el reto muy grande porque con 70.000 estudiantes es bastante difícil, pero de responder a las necesidades de todas y de todos. Y por esto tenemos que fortalecer la investigación y para mí la investigación tiene que ser una investigación interdisciplinar. Muy importante, porque en estos años para mí ha sido fundamental trabajar con eh, incluso mi plaza. Yo tengo la plaza ahora de, el año que viene de titular de ingeniería pedagogía ingeniería estadística, porque es muy importante poner eh, todos los conocimientos en la competencia que tenemos para la misma intención la mejora de la calidad de la didáctica y de recorrido académico de los estudiantes y de las estudiantes y también en una postura de equidad y de justicia social en términos de género dos aspectos más cuanto a la tutoría formativa eh, como os decía antes la idea que tenemos es el próximo año de proponer la tutoría formativa a, a muchos más grados y construir eh, junto a Pedro una, una propuesta formativa para ampliar mucho más la tutoría formativa y también estamos ahora con una investigación porque se, espero que, sea, que se diga desafección desde la relación educativa. Que, que hemos visto, que antes había algunos contextos, no todo, porque en algunos contextos participan muchísimos estudiantes a la tutoría formativa, que participan muy poco, y después de la pandemia aún más. Y entonces nos estamos preguntando por qué y qué podemos hacer para mejorarnos. Y finalmente, una perspectiva para concluir, eh, lo que estamos haciendo y que nos gustaría hacer en estos cinco años de, de cargo rectoral en la Universidad de Padua es de dar vita, vida a un uh, sistema sinérgico de orientación, tutoría e inserción laboral. Empezando con la formación siguiendo con la evaluación hacia la innovación. Y tenemos algunas prioridades a corto plazo que son de sobrevivir a todo el trabajo, no, de mejorar la formación y lo estamos haciendo y interdisciplinariedad y también como decía antes mejorar la relación entre la práctica y la investigación porque la investigación nos ayuda a mejorar la práctica y a largo plazo una formación y a ver si lo consigo también con los profesores tutores eh, ya hacemos un poquito de formación pero me gustaría hacer mucho más y también mm, trabajar en el reconocimiento de las actividades una formación de todos los actores ma mayor evaluación y eh, esta es la perspectiva y voy acabando una orientación educativa y profesional que de momento en Italia no existe mucho pero estoy segura que lo podemos conseguir y también con la ayuda de Fedro. Pedro muchas gracias y a vuestra disposición para todas las preguntas allora. Allora, equipo Laura bueno, nada. Ay, eh, gracias a Lorenza por la exposición de esta perspectiva de la tutoría en su, en su país, en, en Italia y bueno, un poco para contrastar y para ver otras experiencias que se están desarrollando en otros contextos y, y bueno, si alguna persona de la sala quiere plantear alguna cuestión, algún comentario, sí, Conchi... Hola, buenas tardes. Soy Conchi, profesora en el grado en enfermería. Mis felicitaciones, por supuesto, a quien ha invitado y ha descubierto una de las joyas ¿no? de estas jornadas y, y a todo lo que ha contado. Me ha encantado y desde luego me llevo algunas ideas que yo tenía un poco ahí flotando en el aire y que me hacía falta fundamentar. Entre ellas es lo que he... Eh, eh, extrapolado de su de su discu, de su discurso y es esa eh, justicia social del género que creo que puede ser porque haya poca gente formada en género, pero me parece que es muy interesante incluirla en las tutorías, porque yo he percibido estas necesidades, sobre todo estos dos últimos años que llevo trabajando eh, después de que me doctoré en, en un doctorado interuniversitario en género, pues mis TFG con las alumnas han sido todas eh, revisiones de la literatura, tanto sistemáticas como Scoping Review, eh, sobre eh, la perspectiva de la igualdad o no igualdad del género en los estudiantes en los entornos universitarios y en los entornos de prácticas del alumnado universitario ¿no? en nuestro caso en las instituciones sanitarias y curiosamente a lo que a veces parece que no se ve esa necesidad parece que vivimos en una sociedad muy igualitaria pues el alumnado no lo percibe así con lo cual me ha dado y muchísimas gracias por esa idea en la que Voy a comenzar, a ver si la dirección de mi escuela también le parece oportuno y, y enriquecedor para el alumnado, a trabajar en qué cosas podemos ayudar en esa equidad de género en nuestros alumnos, sobre todo en una profesión tan tremendamente femenina. ...como es el grado en la enfermería, así que un millón de gracias y, y bueno, me, me, voy a, me voy a coger esa idea que nos ha propuesto... ...porque me parece que eh, adolecemos en, en trabajarla y creo que trabajarla dentro del POAT puede enriquecer estas competencias. Muchas gracias. Gracias a ti y... Yo creo que es muy importante, porque el lunes participé en esta conferencia muy interesante de la Universidad de Salamanca y yo creo que es fundamental hablar de esto en el POAT. Y, y como decía antes, en la Universidad de Padua, después de 800 años, tenemos por la primera vez una mujer rectora. Y luego me hablan de equidad de género. Hay mucho trabajo y tenemos la gran oportunidad de poderlo trabajar en el POAT, en la tutoría. Eh, y estoy totalmente de acuerdo, hay una falta de formación enorme en muchos actores, no solamente en la universidad, también en los profesores de bachillerato, en los orientadores, en general. Así que ahora mismo empezamos en la Universidad de Padua un proyecto con una profesora de astronómica, y Física, eh, una reflexión, y yo quedo a vuestra disposición, si puede ser interesante, de la relación entre la cuestión, gestión de, cuestión de género y eh, la disciplina STEM, o sea, la disciplina de ciencias... ¿Y cuáles son los proyectos que, que en los años se han llevado a cabo en la Universidad de Padua? Hacemos como una revisión de todo lo que se ha hecho y de, después de este análisis de las necesidades del contexto para rediseñar los proyectos. Así que muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión que quieran plantear o comentar? Espera, espera, espera. Gracias. Yo simplemente agradecerte, Lorenza, el que nos hayas hecho partícipe de, de la experiencia que, que has tenido, ¿vale? Y me voy a adelantar porque sé que en breve, Pedro, va a hacer las conclusiones. Agradecerte particularmente que hayas contado de nuevo con, con la Fundación, en este caso en concreto con la Agencia Universitaria de Empleo. Y aprovecho solamente cinco segunditos. Eh, en la mañana he podido conversar eh, con algunos eh, pues, tutores, responsables de POA, responsables de prácticas... Eh, simplemente recordarles y hacerles extensible que el servicio de la fundación en concreto somos dos agencias aquí está la compañera también de, de la agencia de innovación y de la agencia universitaria de empleo por supuesto que pueden contar con nosotros eh, en toda esa tarea que tienen ahí que, que es ardua pero que, que yo creo que sí si estamos aquí es porque nos interesa ¿no? y porque estamos muy involucrados en ella vale así que Pedro muchas gracias Eh, ¿Alguien más? que Ah, Rocío. Nicole, aquí. Muchísimas gracias, profesora Darré, por la por la conferencia. Lorenza, Lorenza muchas gracias. Mejor. <risa> me ha encantado porque me ha parecido muy dinámica, muy interesante. Además, eh, me gusta mucho todo el tema de lo que es comparar eh, sistemas educativos, ¿no? Y como me estaba fijando tanto en, la, en el PowerPoint, pues no me puedo ir de aquí con una duda. Aparece que esta universidad tiene más personal de administración y servicios que profesorado. Yo espero que sea una equivocación, porque es que me dan ganas de llorar. Lo encontré en Wikipedia, creo que eso es correcto. Me dan ganas de llorar de ver que <risa> tienen dos mil y pico no, lo encontré, lo encontré, personas mi, de... al principio. Ah, pues no ah, me pues... puedo ir de aquí sin preguntar esto. ¿Eh? Porque nosotros, tra yo trabajo en, yo y mi ¿Yo? compañera somos personas de administración y servicios, trabajamos en, en el servicio de información y orientación, ahí, 2.227. Lo voy a comprobar, pero me parece que, que es esto. Creo que es un exceso, ¿no? ¿Es Creo esto? Que sí. Creo que sí. Bueno, que me, Lo vaya, a me da ganas de a... llorar. <risa> vale, porque nosotros aquí hacemos entonces milagros. Hacemos milagros. Entonces, eh, desde seguro. el punto de vista de la orientación, nosotros hacemos... Mm, lo que Pedro, eh, nuestro especialista, habla de tutoría de servicios, uh -huh. puesto que trabajamos mi compañera y yo en el servicio de información y orientación. Uh -huh. eh, a mí me gustaría que me explicaras cómo trabajan ustedes con los servicios dentro del plan de orientación. ¿Qué servicios suelen trabajar con ustedes? ¿Cómo lo hacen? ¿Para aprender? Uh -huh. Te lo, ...te lo intento explicar... ...de forma más sencilla posible... Eh, ...yo estoy siempre muy agradecida... ...a los servicios porque han sido... ...los primeros... ...y que han de, eh, ...yo cuando empecé con la de Pedro... Me, ...tenía el trabajo... De, ...de marketing... ...o sea de vender mi idea... ...de tesis. ...y los primeros fueron los servicios... ...que dijeron... ...me parece una idea genial... ...porque por un lado... Ayudamos a los estudiantes a conocernos. Y por lo, do, por lo otro lado, lo ayudamos a orientarse de forma correcta al utilizo de los servicios. Imagínate una universidad que tiene 70.000 estudiantes. Y si 70.000 estudiantes se van todos los días al servicio de secretaría didáctica o no sé qué, nos volvemos locos. Tenemos mucho personal, por supuesto. Pero tenemos muchos estudiantes. ¿Qué hacemos, concretamente? Antes de la pandemia, como te a ver si lo encuentro en el mientras que hablo. Habían charlas en plenario de informativas. ¿Cuáles son los servicios? A ver, de memoria. Eh, Tasas, derecho de estudio y siempre se empiezan, yo digo, de los necesidades primaria. Hablamos de tasa, dónde se va a comer, eh, la residencia, aspectos así y luego eh, servicio de idiomas. Secretaría didáctica, administrativa y el utilizo de Moodle, de todo, de todo el entorno online... ...y servicio de eh, deportivo, deporte, servicio de inserción laboral, career service, seguro Erasmus... ...bibliotecas, son todos los servicios, son organizados me parece en cinco o seis charlas durante el año... Y se hace 40-45 minutos de presentación, cada servicio hace 5-10 minutos, a depender de lo que se tiene que decir, y al final preguntas. Y participan muchísimos estudiantes. Ahora estamos en el online, en Zoom. Es muy informativo, pero al mismo tiempo es formativo, porque la respuesta que recibe un estudiante ayuda a lo demás también. No sé si te he contestado. Gracias. Bueno, eh, ¿alguna otra cosita? No, bueno, pues nada. Gracias.